Como Franco Macorizano, que arribamos un año más de existencia como ciudad, pero debemos de ir acorde a esos años, siendo mejores ciudadanos. Haciendo qué podemos hacer nosotros por nuestro pueblo, por nuestra eh, y conjuntamente con nuestras autoridades. Miren. No hay que, que al alcalde de aquí que sea un poquito más accesible. Gente, los paparazzi que están ya mandando. <risa> miren, eh, un poquito más accesible. Miren, Mañana Dios, todo Dios, vamos para allá, Dios en la te dice la A limpiar, el, el, el río Hayas. Miren, hay una hay algo que vengo a reflexionar con ustedes y conjuntamente con mis compañeros. Pero sobre todo sin pretender traspasar más allá pero sí a la conciencia social, esta reflexión quiero compartirla con ustedes. A raíz de, del penoso hecho que ha enlutado a San Francisco de Macorís recientemente, no obstante a, al servicio de las comunidades cibernéticas en llevar información en su momento. Hago ese reconocimiento de que hemos avanzado, pero en algún punto hemos retrocedido o hemos abandonado la parte de sensibilidad social. A propósito, Francis, de decir que ahorita estaremos conversando con la doctora Andrea Majare sobre esta situación ¿verdad? de luto que ha llenado a San Francisco, de Macorís. la gente encaja que se encaja perfectamente. Mantiene. Vamos a hablar con la doctora eh, entonces psicóloga. Como preámbulo le hago la sugerencia entenderme en el sentido más llano de lo que pretendo transmitir. Y he dicho que a raíz de este dolor quien luta a San Francisco de Macorís y el avance o la inclusión de las tecnologías a la realidad social, que ya es un punto de estudio profundo por psicológicamente, eh, neurológicamente, política, social, económica, y aunque se cree que se hace un aporte cuando rápidamente enviamos una imagen, quizá por desconocimiento o no sensibilidad humana o para alimentar el morbo o para lo que sea o por manera inconsulta se hace y se lanza a las vías de las redes sociales que camina hacia todos lados y peor, sin ningún tipo de filtro y control. Luego de esto, quien les habla subió en su cuenta de Facebook, F. Rodríguez 3, y le pedía que respetáramos el dolor de las familias y la integridad o dignidad de las víctimas. No solo por lo que impacta, sino también por el doble dolor que lleva a las familias afectadas. Yo temo mucho el día que esto supere la humanidad y se deshumanice la comunicación social. Sin que esto pretender ni llevarme a que yo estoy censurando los medios que han tomado sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de responsabilidad. El tener el cuidado del dolor familiar de la dignidad de la víctima en ese día fatal. Nos duele, nos duele todavía. Y quiero entonces defender la dignidad y respeto y la intimidad de las familias cuando han pretendido Sacar punta a lo que debió ser y no fue, a lo que debió hacer tal o cual padre, a lo que debieron hacer los niños. Ese no es nuestro ámbito y no tenemos derecho en un caso como este a prejuzgar, a, a señalar, porque entonces estamos lacerando. Y como si estuviéramos haciéndole esto a la llaga. Y eso es el punto de deshumanización que yo creo que debemos evitar al momento de usar las redes sociales sin ningún tipo de cuidado. Y de forma cruda. Y lo digo porque he sentido, y lo han sentido así por lo que he escuchado de las propias familias, como la gente o algunas personas no han tenido reparo en criticar. Lo que pasa es que criticamos, eh, o sea, tenemos una, una visión y entendemos que todo el mundo actúa de la misma manera. Un, una preocupación que se tiene en este momento, en, en esta sociedad, ahí, es el hecho de que ¿cómo estamos criando? Lo que yo llamo la trampa de la, de la bondad. La trampa de la bondad lo, lo visualizo de la siguiente forma. Nosotros como... Eh, clase media, clase media baja. Eh, teníamos anhelos y deseos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Y ahora cuando podemos disponer de algún sueldo, de alguna fortuna, digamos, adecuada, quisiéramos darle a nuestros hijos lo que nuestros hijos no tuvieron. No tuvieron exacto. Pero le estamos quitando de alguna manera que ellos aprendan el valor de las cosas. Sí. Mi, yo por ejemplo, para ponerte un ejemplo, a mí me crió un, un hombre eh, que no era un intelectual, eh, pero era un hombre con, con, una, con una sabiduría fuera de lo común, mi papá Ramón García Hilario, quien me crió. Yo compré la primera bicicleta que usé, que se la compré a Antonio El Mocano, fundador de esta empresa, se la compré por 55 pesos, de 60 que me pagó mi papá con el primer sueldo del trabajo que me puso a hacer. ¿Qué? Y así nunca yo he comprado otro vehículo que no sea con mi cuarto. <ríe> y eso significa que cuando cae un hoyo yo lo siento. Yo, Ahora, okay. cuando tú le regalas a un muchacho porque eh, se graduó de bachiller, sacó buenas notas. Oye, ese es su deber, esa es su obligación. Claro. Sí. Como, la, como es la obligación mía darle alimento y educación bueno, a mis hijos. Si hacemos esta reflexión. Ahí es que está el error. Frank. Si hacemos esta re reflexión pudiéramos nosotros cambiar en el contexto ya para buscarle una vía, una salida de entender de qué no está pasando quizás en la sociedad pero en este contexto del proceso de los nueve días para el mundo cristiano católico, porque no, no lo hacen así las otras corrientes religiosas procuro que si bien es cierto las redes sociales hacen su aporte, la sociedad ha tenido incluso que regular, reglamentar el uso de esas redes. Pero en manos de cualquier persona se, pro, se publica cualquier cosa y hasta se llega a usar la libertad que tiene individualmente cada individuo, hacer una reflexión y señalar señalar a quienes hoy, a pesar de que tienen muchas cosas por la que vivir, por la que superar, por la que conservar, sienten que lo han perdido todo por este caso. Y es ahí lo que quiero es defender un tanto la intimidad de este dolor que invade, que embarga no solamente a las cinco familias y a sus y a los progenitores de estos niños, sino de la sociedad entera, porque de ir por este trayecto, vamos a ir perdiendo la capacidad de asombro, y nada no es, eh, no es, ajeno. No es ajeno. Entonces, esta reflexión la hago con la firme convicción de devolverle un poquito de paz, Post He de ser cauteloso En, el, en la Correcto. opinión En, en el la planteamiento opinión. Eso que yo acabo de decir No necesariamente tiene que no, ajustarse a la nomás, realidad claro. De no, no, estas no. cinco familias Incluso, Es el, muy el, probable que eso que yo decía No se ajuste a ninguna de las cinco familias Porque no. los conozco a todos, todos Pero un valor. sí como padres tenemos que ver Cómo sí, estamos es una creando reflexión en este mineral. momento Correcto. Pues ayer, mira, Yo quiero concluir eh, eh, eh, Aportarte ahí Francis, okay. Que Pepín Corripio En el día de ayer manifestaba que la muerte de jóvenes, no necesariamente lo de San Francisco de Macorís, era una responsabilidad exclusiva de sus padres, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Con lo cual yo no estoy de acuerdo. No, no, quizá no. hay algún nivel por de mismo, responsabilidad no. en los padres, Esta en reflexión. otras acciones como la que tú decías, De, pero en, en, en una acción eh, específica, como la que ocurrió, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, que los muchachos, supuestamente, según manifestado por la madre de ellos, eh, haciendo un reto, de, de, de sustraer shot. ajá eh, de, su, de sustraer un vehículo y salir en claro. pijama y eso eso mira, fue mira, eso muchacho, eso en una casa que eso muchacho muchacho grandes, o sea, no esos muchachos estaban dormidos por eso no es que a ellos por, esa acción oye ese ya muchacho estaba fíjate, recluido en su casa en el momento mira, en que esto, tú lo dejas acostado y cuando viene a ver un espacio de atrevimiento eso y era de, para el otro y de, día al colegio a decir oye hicimos tal baño correcto somos uno duro. Por ello es que busco la forma de resarcir o de devolverle un poquito de paz dentro del dolor es. a esos padres que son todos responsables y han sido responsables de sus hijos. No es cierto que tengan debilidades. Por eso es que yo quiero hoy, en defensa de eso, de la intimidad, del respeto al dolor ajeno, pero sobre todo de la dignidad de las personas. Quiero hacerle esta reflexión, que lo pueden ver en mis redes sociales de Facebook, por favor, en F. Rodríguez 3. Yo he puesto, hoy luego de un afectuoso saludo de esta mañana, agradezco a Dios. Quiero compartirle esta lectura con el firme propósito que nos sirva de reflexión en razón de la reciente del reciente trágico que nos ha entristecido a todos para que respetemos la intimidad y el dolor familiar, no juzgar. Y le digo, tomemos la carta del apóstol San Pablo, nadie te desprecie por ser joven, sé tú un modelo para los fieles, en el hablar y en la conducta, en el amor, la fe y la honradez. Mientras llego, preocúpate de la lectura pública, de animar y enseñar. No descuide el don que posees, que se te concedió por indicación de una profecía con la imposición de manos de los, los presbíteros. Preocúpate de esas cosas y dedícate a ellas para que todos vean cómo adelantas. Cuídate tú y cuida la enseñanza. Sé constante. Si lo haces te salvas, Se, te salva, te salvarás a ti y a los que te escuchen. Seamos propositivos, no juzgamos a... y respetemos el dolor de nuestros amigos. Vamos que es a invitar el dolor a la gente de Francis. todos. Vamos a invitar